Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Hoy te voy a mostrar cómo quitar el centro de control, esta opción que no aparezca cuando tu teléfono esté bloqueado. Puede ayudarnos para cualquier atacante que nos robe nuestro teléfono y quiera poner desactivar la opción de eh, el modo avión, o sea, activa quiera activar la opción del modo avión para que nuestro teléfono no pueda ser rastreado por nosotros mismos hoy le voy a enseñar cómo quitar esa opción lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego que estamos en configuración vamos a darle donde dice touch id y passcode en esta parte ponen su contraseña Luego que ponen su contraseña le dan hacia abajo Y en la parte que dice centro de control Le dan Y con hacer esta simple cosa Ya el centro de control va, no va a salir Este sale porque aún está el teléfono sin bloquear Creo que si bloqueo el teléfono se parará la grabación pero Es cuanto a este video Muchísimas gracias